Ahora es el momento del vaca de Macaman Todo el mundo danza estilo War 21. Ahora es el momento ceremonias. ¿Veis? Todo el mundo reza y dice Mac. ¡Amen! Ahora es el momento del vaca de Macaman Todo el mundo danza estilo War 21. Ahora es el momento ceremonias. ¿Veis? Todo el mundo reza y dice Mac. ¡Amen! Ahora es el momento y Bergaman ataca en serio sí, sí, sí. Maca Merchin rula en este tema con misterio. Ahora es el momento de hacer lo que me en ganas. A Maca sí. Mershin le gustaría estar contigo en cama La fama, no drama, negocio más que lama Estilo Maca Merchín. nada más. Y ahora Maca Merchín cuando suenan patanan Maca Merchín rula fiesta nazi o Nalan. Todo es una fiesta con estilo 21 Que la mujer se mueva y diga Maca, Maca Ahora es el momento y cuando mueve Chanan, todo el mundo sabe, Brigaman, ahora es el momento del ropá de Macaman, todo el mundo danza, hasta que yo voy a -tun -tun -tun. ahora es el momento de demonia, vale. todo el mundo recae y te mata, amén, ahora es el momento del ropá de macaman, todo el mundo danza, es que yo voy a -tun -tun -tun. ahora es el momento de demonia, ve, todo el mundo recae y te mata, Maca soy, uno con boy, Maca mercen sube como el precio del gasoil Distraigo a tu familia como hace ellos el Playboy Maca gasta Levis Timber, nunca gasto loy Elder Maca soy, a Maca me Me paso por la piedra tu argumento sin talento Me lo paso por la piedra aunque tu madre llorara A brisqueta trajo a Maca, publicidad barata para vuelan y viajan, veranean en Puerto Plata Con los hermanos Maca, esta tengo rectifica la posición te este lo explica, Maca se ríe en tu cara El cuerpo de tu chica Ahora es el momento del raga de Macamán sí, Esta chungo se defiende con estilo Doberman El se sonríe de las críticas que dan Busco y les pregunto a los que saben dónde están Busco y les pregunto a los que saben Ahora es el momento del raga de Macamán Todo el mundo danza, y luego one. Ahora es el momento de demonios